Zombie Apocalypse. Qué pasa, chavales? Bienvenidos al canal Soy David y esto es un nuevo vídeo de Clash of Cast. Bueno, chicos, como ya veis, tenemos 31.000 de oro. Vamos a empezar. ¿Qué os parece ya abriendo esas máquinas? Y os voy comentando. En el anterior vídeo Hicimos una grandísima apertura de 30 máquinas buscando nuevos coches que habían salido con la última actualiz actualización, vale. O incluso otros coches que de la anterior actualización no teníamos. Vale, un coche burcía, una gemiga más. Vale, y bueno, maximizando los coches que ya tenemos, porque algunos nos falta por tener al máximo. Epic, ¿eh? nos faltan algunas legendarias. Bastante Y bueno gente Una genica más Y bueno Lo que quiero conseguir yo con estas aperturas de máquinas Aparte también de Maximizar los coches Tener los que no tengo Es subir de nivel Ojo no coche Descapotable No tengo yo este coche No tengo yo este coche Descapotable Qué triste, tristísimo, bueno pues ya lo tenemos, yo pienso que ya las comunes las tenemos que tener todas, si nos faltaba alguna nos faltaba esa, otra común, el clásico, otra gemilla, bueno lo que os estaba comentando, lo que pretendo yo con estas aperturas de máquinas, aparte de conseguir todos los nuevos coches y tal, es subir de nivel, porque subiendo de nivel mejoras porque son las armas y todos sabéis que el nivel máximo del juego es el nivel 30, estamos al nivel 34 perdón y un canal como este se merece estar en el nivel 30 y voy a estar abriendo máquinas y jugando hasta que llegue bueno, no nos ha salido en toda la vida el descapotable y ahora nos sale dos veces seguidas es que manda, manda huevos tenemos 25.000, nos queda. Vale, hemos abierto ya cinco máquinas. Estamos en el nivel 24: 160 de experiencia y 200 para el siguiente nivel. O sea que vamos a llegar seguro. Cuando nos sale una ética, una rara, un... comunes que no tengamos. Como el descaputable, nos sale dos veces más el descaputable. Y ya lo tenemos al máximo. Las comunes, como veis, las solemos tener maximizadas. no dan gemas cuando las sacamos. Y bueno, que si nos sale una legendaria repetida, que mejor. Me habéis dejado los comentarios que cuando salen una legendaria, eh, te dan 10 gemas. Te podrían, te podrían dar un poco más, la verdad. Pero bueno, tampoco le vamos a hacer un feo que no te den 10 gemas. Venga, otra bola rara. A ver lo que es. Dame algo chulo. Venga, vuelo. a ah, la banana. Venga hombre, bueno, dos gemicas. Ya no es una como las comunes. Si os perdisteis en el anterior vídeo, oh, a ver, épica. A ver si nos salís alguna que no tenemos. Ah, esta que la tenemos maximizada, nos sale. bueno cinco gemicas y ya tenemos más de 100 gemas. Estoy aquí ahorrándolas para que en la próxima actualización, como habéis visto en esta actualización que subí eh, si pagas 250 gemas había un coche muy muy chulo que lo tenía aquí en el canal si queréis verlo que al chocarse el primer choque que tiene al estrellarse con el coche suelta una carga explosiva que escuchan eso carga a los coches eh, de uno a lo mejor un coche tanque no solo carga pero un coche normal se lo suele cargar bueno bueno bueno tenemos aquí el estruendo. Vale, este coche está súper chetado. Este coche lo que hace, sabéis que, la, que las bolas épicas son coches con una habilidad. Este coche estruendo, que es de la pasada actualización de. Espera que lo digo. Del castillo. Eh, lo que hace es que la propulsión dure 5 segundos más. Vale. O sea, una barbaridad. No por eso, sino que el coche es súper rápido. Está súper bien, ¿eh? Si no lo tenéis, aparte estéticamente está guapísimo y habilidosamente es buenísimo. O sea. Like. Bueno, y seguimos. Ya después de esa, nos tenía que tener una en común. Que nos recordase que van a salir muchas. Bueno, lo que estaba diciendo antes es que en el anterior vídeo nos salió una legendaria. Si no sabéis cuál es Ir a ver el vídeo Que lo que nos salió hoy Y subimos al máximo esa legendaria ¿Vale chicos? Pues si nos saliese hoy otra vez Nos darían gemicas ricas ricas Bueno venga otro rara Yo creo que la legendaria hoy Se está haciendo de robar. ¿eh? Okay. Vagón de guerra Al máximo Quedan 16 máquinas. Hemos abierto ya casi la mitad. Podemos no decirte la mitad. Eh, por favor. Que salga una legendaria mínimo. Venga, aquí, por ejemplo. Oh, ah, una común, tío. Una común. Cago una leche, pues. Se van agotando las posibilidades de que salga una nueva legendaria. Otro maximizado. ¿Qué menos que nos salga algún coche que no tengamos y subamos de nivel al 25, que mejoremos un poquito la cuenta y ya solo quedarían 5 niveles hasta el 30. Ahí por el vale, de espine este os gusta a todos. lo tenemos ya al máximo. Ahí por ahí en medio, entre el nivel 25 y 30, que al subir de nivel nos da un coche de prestigio que es. Seguramente no Si lo vaya a subir sí o sí Al canal Otra vez el spinner Dos veces seguidas macho Venga que sí Trece máquinas Trece máquinas Ya puestos no pido ni legendarias Subir de nivel Una rara venga A ver Otra vez El bus de Londres Promocionando la empresa de juego Not Duplex. Vale, vale. Otra rara seguida. Jolín, macho. Podría salir alguna legendaria de vez en cuando. Veremos a ver si no nos quedamos sin legendaria en este vídeo. Venga, venga. Otra común. Pues nada. No. Aquí estaremos ojo la momia, Vale, mejoramos la momia al 4 más 10 de experiencia con que nos salga otra común subimos de nivel al 25 y si no tenéis esta momia ya sabéis que subo de los coches, de, los coches ocultos y abajo en la descripción los tenéis, sabéis que los coches ocultos a, una vez que los consigues te pueden salir en máquinas tengo muchos como me preguntáis en los vídeos Los coches ocultos Si queréis volver a conseguirlos Para mejorarlos Os tienen que salir Músculo Vale, nueve máquinas Por favor, como mínimo una que no tengamos Para subir de nivel Legendaria, bien, joder, bien Bien A ver, a ver Queremos que nos salga A ver el coche monstruo es la única que no tenemos ya la tuve pero me borraron la cuenta y después sacamos todas las legendarias y la única que no tenemos es el coche monstruo así que por pedir pido esa y si no otra de las que no tengamos maximizadas así que le voy a dar al botón preparados chicos Uno, dos. 3 El, el coche monstruo Bien, joder He estado no ha salido Bien, joder, bien Y subimos de nivel 80 experiencia A nivel 25 A ver qué notan Vale Cañón de riel Dispara un rayo de plasma gigante por todo el mapa Vale, mejoramos el rayo este Que me preguntaréis qué mejora lo que mejora es el ancho del rayo O sea que va a abarcar más espacio en el mapa Y va a quitar mucha más vida ¡Guas! Camión monstruo, chavales Ya tenemos todas y cada una de las legendarias Ya solo nos queda subirlas al máximo A tope ¡Guas! Pues este vídeo ya Top No sale rentable Vale, otra común Oye, no descarto, esto hasta, hasta la última bola te puede volver a salir cualquier legendaria. Cosas más raras he visto. Venga, uno más de... de gemica. Oye, que teníamos 88 gemas y 124 de momento, ¿eh? A ver, a ver, otra morada. Como mínimo dos gemas o experiencia para alguna que no tengamos maximizada. Vale, el hot Rod este, 12 20, 126 Seguimos, chavales. Ya queda menos. Es una lástima. Otra común. ¡Oh, el totem. Que tenemos ya al máximo el totem. Este coche oculto que para mí es el más difícil de conseguir. El último coche oculto de la mina, si es verdad que requiere un poco más de, de trabajo por el tema de que tienes que tener varios amigos para poder hacerlo y tienes que, ojo, al traer descapotable, de no, si no ha salido por primera vez y lo vamos a subir al máximo eh, Lo que iba diciendo del coche de la mina, que la complicidad de que necesitas a varios amigos para poder tenerlo y tienes que coordinarte bien para cada uno en su sitio. Eh, moverte. Ir moviéndote. Porque si no las paredes se te caen encima. Entonces. Pero para mí, en dificultad, el totem. Músculo otra vez. Y ya nada más que quedan tres máquinas. De esas 31 que hemos empezado abriendo al ni tan mal, chavales. Vale, otra morada. A ver que sale ojo el camión de earn to die el otro juego de esta compañía de juegos de nut dubler que tampoco es que esté muy mal el juego eh. si queréis pasaros yo ya he jugado y está está bien el juego no está mal os vais a entretener ojo hat black vale última máquina ¿Qué creéis que puede salir chicos? ¿Legendaria? Bueno, bueno, está muy, está muy difícil. Voy a darle. Y que sea lo que Dios quiera. Oh, Una como, Es que una común. <ríe> ni rara ni épica común. Ay señor. ¿Esto qué es? Triciclo. Este coche a tres ruedas. ¿eh? Qué bueno coches pequeños sabéis que van bien bueno chicos y hasta aquí la apertura de estas 31 máquinas buena apertura siempre y cuando nos salga una legendaria como mínimo en esta ocasión ha salido el camión monstruo legendario incluso que no teníamos y con la que completamos todas las legendarias me gustaría que dejaseis un buen like comentar abajo en los comentarios si os ha gustado el vídeo o que os gustaría que subís al canal suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo.